Mi nombre es Shirley Marcela Díaz Ortiz, artesana desde los 10 años la misma palma te va indicando y que pertenezco que a la Asociación la de, la artesanas de Artesanas de, de, de Chinchagua, somos tejendera de La Palma de Estera. En este tira, momento la pandemia a todo el mundo ha afectado. Y el confinamiento nos obliga a trabajar desde casa para garantizar todos nuestros productos. Apoya a los artesanos. Con tu ayuda, miles de familias podrán seguir adelante. Es momento en que seamos solidarios los unos con los otros. Apoya y ayuda al sector artesanal.